Nuevamente bienvenidos a mi canal Mi nombre es Chipo, vivo acá en Corea del Sur Y hago lo que me gusta y vivo la vida como es En mi tiempo libre me creo youtuber pero no me sale mucho Este sábado y domingo va a ser el concierto de BTS aquí en Seúl Y yo por supuesto tengo tickets para los dos días Y voy a ir con mis amigas a darlo todo eh, Estoy un poco nervioso porque en realidad no he preparado muy bien el tema del concierto De los letreros, de comprar el army bomb, etcétera Etcétera. Es mi concierto número 10 y 11 de BTS. Este tour se llama Love Yourself y va a recorrer muchos países del mundo, entre ellos países de Europa, de América del Norte, etcétera, etcétera, pero espero de corazón que también puedan ir a Latinoamérica porque yo sé que merecen mucho que las fans de Latinoamérica vean a BTS otra vez. Bueno, les cuento que antes de llegar acá a Corea pasé por Francia, que fue una experiencia muy muy linda, que yo jamás pensé en mi vida que iba a conocer la Torre Eiffel y la conocí y fue real y yo Así como que como que hasta ahora yo no asimilo un poco que estuve ahí Pero bueno, pasó Llegué acá y habían un montón de cosas más de BTS que obviamente quieren Cafés, la Coca-Cola, que salieron Con los rostros de, de, de BTS Productos nuevos de BT21, y además Llegó mi membresía, la número 5 Que es para este año, también La voy a mostrar un poco en este video También quiero que me acompañen este día, sábado Y domingo, en mis redes sociales, porque voy a estar Subiendo información, viendo cosas del concierto Porque realmente quiero que vivan esto conmigo Es un nuevo tour, obviamente las canciones Que van a, a tocar también son muy Nuevas, son de los últimos tres álbumes ya que Vienen sacando, entonces realmente va a ser una Experiencia así, pero como, wow, muy fuerte, impactante, así que eso, quédense a ver este video y espero os guste, nos vemos Bueno, lo que les quiero mostrar ahora es la membresía de BTS, este es la quinta membresía del fan club de ARMY, que se hace acá en Corea y que también tiene el carácter de global, les quiero mostrar cómo era la del año pasado, no sé si se acuerdan que tenía como todo este formato de beyond the scene, que uno lo abría así como... El teaser que se abría en el concierto Y venía, bueno, toda la cosa acá adentro Viene el libro, te fijas tocar Y traía también esta revista de dentro Que viene como foto exclusiva vienen preguntitas y bueno Realmente esta esta membresía fue muy, muy bonita También traía esta libretita Que es donde a ti, tú cada vez que ibas a, a los conciertos O ibas, por ejemplo, a los programas de música Te hacían una estampa Y venía con esto para dejar tu tarjeta En la parte de atrás también muy bonito Y ahora tenemos la quinta membresía La que ya les mostré a la cuarta Esta es la quinta es la nueva que llegó y que cuando yo llegué acá a Corea después de las vacaciones ya estaba acá es amarilla no me gustó el color honestamente porque me recuerda no sé cómo no sé no me gusta la amarilla y está la voy a mostrar ahí cacho para que vean y viene la tarjeta también acá abajo y la voy a abrir si ustedes ven mis videos se van a dar cuenta que mi plastiquito me da lo mismo siempre vieron Entonces, aquí está mi tarjeta de la quinta membresía y aquí está mi tarjeta de la cuarta membresía bueno, ahí está la tarjeta si la ven así aquí... uh -huh. ahí está la tarjeta soy Ahora, yo voy a llevar, ahora sí voy a ir a comprar, no sé, a Falabella y decir, deme todo porque tengo mi membresía de Arby. Eh, no, eso no va a pasar, pero bueno. ¡Ah, ya! Yeah. Ya. Yeah. También trae una libretita. Acá está la libretita, si se fijan. Para que te estampen toda la weá y lo... Es bien parecía a la del año pasado. De hecho, es del mismo tamaño. Y trae esto acá, que es como un pocket. Que es para guardar eh, la membresía dentro Entonces vamos a hacer el ejercicio de guardarla. Aquí está la libretita, si se fijan, y atrás tiene este compartimiento para guardar la tarjeta de la membresía. Es bien parecido al del sistema anterior, si se fijan. Aquí están las dos libretas y atrás está para guardar las tarjetas. Sigamos revisando esta membresía en... ¡Uy, ¡Oh, qué esto! ¡Dios mío, ¿sano? Mira, trae una... ¡Wow! ¡Oh! ¡Ah! ¡Wow! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Wow! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! Trae una guía de usuario. Trae esta, esta como carpetita y adentro trae una guía de usuario, que es el User Guide. Y esta la trae con Joy Hope. Como que te explica cómo usar esta guía. Muy bonito, muy bonito, muy bonito. ¡Wow! Trae como las cositas para las cartas, me cago esta wea es muy linda. Estoy así, pero como. Ah, modo fanboy, pero más. Tengo que mostrar esta wea, miren. Son como esquelas, ¿cachai? Para que uno. ¿Mm? ¡Huevón! ¡Me muero! ¡Huevón! ¡Me morí con Jimin Vaca! ¡Me morí con Jimin Vaca! ¡Por favor! ¿Qué más tenemos? ¿Qué es esto? ¡No! ¡Me muero! ¡No! ¡O sea! ¡Ya me morí! ¡O sea! ¡Ahí ya me morí un poco! ¡Miren! Que voy a guardar el póster dentro del... El sobrecito para que no se me arrugue. Oye, que qué, qué práctica de estas cosas, oye. No práctico todo. Pero, uh, oh. Weón. Viene la revista. Y abajo de la revista viene como un set de. ¿Qué wea es esto, Dios mío? ¿Quién me puede explicar? Oh my god, son como fotocan gigantes. Oh, la wea bella. Weón, qué lindo. Miren aquí! no. Weón que se ve lindo, por dios, miren ¡Eso es bonito! Bueno, si no ¿por qué me a hacer feliz? Bueno, y ¿Sí? es el puro príncipe de este mundo Mírenlo, por favor, mírenlo Y por supuesto no podía faltar él Oye, no, la revista a mí me mata. Y vean lo gorda que es. O sea, mira, esto te trae un millón de weas adentro que... Ah, no, ya me morí, pues ya me morí, ya me morí. Dice así, me morí ya. Me puto, ¿explicas cómo pones esto en una revista sin que yo me talé por la mierda? ¿Cómo, cómo puto haces esto? Voy a tener que demandar las porque, weón, esto es imposible. O sea, están dándome weas para suicidarme, pues weón. Weón. ¿qué es esto? Por favor, miren eso. Miren. Weon, por favor. No, es que miren esto. Esto es como para la Army, pero weón, que Army va a quedar viva después de tu weón, por favor? Que Army va a quedar viva después de esto, weón? O sea, weón, o sea, loco. Por favor, mátenme ahora. ¡Loco, po! loco! Con. Tu padre, tu patrón. Con.. perdón el garabato, chiquillas, pero que weón, o sea, uno, ¿ah? no, no, no, no, no, no, no, no, no se llama. ¿Cómo? No se llama. No. Se llama, no se llama, no, papá, bájame, papá, bájame, no se llama, esto no se llama. Bueno, ustedes ahora se van a preguntar qué mierda tiene esta membresía que ayuda y qué ayuda. O sea, obviamente ayuda porque te hace feliz como a mí y trae fotos bonitas, trae regalitos y trae toda la cuestión. Esta membresía te permite eh, obtener un ID de una página que se llama Interpark donde uno puede comprar los tickets para los conciertos que se hacen acá en Corea. Entonces, si tú eres parte del fan club oficial, tienes acceso a la preventa de todos los tickets a nivel general en Corea, pero eh, también. En esto a veces no tiene mucho sentido porque a veces el fan club, el número del fan club es tan grande Entonces finalmente todo el fan club compra todos los tickets Entonces como que en, el, en, el, en ese sentido tener no la membresía no afecta en nada Porque tú sí tenés que tener la membresía para comprar o para siquiera pensar tener un ticket ¿Cachai? Es, en ese sentido muy muy difícil La membresía también te sirve para poder acceder a los programas de música Si tú quieres ir a ver un live aquí en Corea de eh, BTS o de algún comeback, etcétera, etcétera. Tú tienes que tener la membresía porque te lo exigen desde eh, siempre. La membresía tiene un valor aproximadamente de 30 dólares, que no es mucho dinero para todos los regalos que trae en realidad, porque son muchos regalos, pero el problema es que es muy mogogó, es muy pesado, esto. sea, al ser muy pesado, cuando se lo envían por MS a sus países, terminan pagando como 100 dólares en envío porque es carísimo. Estoy muy feliz con mi membresía nueva y ahora vamos a ir a otra parte de este video donde les voy a mostrar algunas cositas nuevas que me he comprado de eh, BTS que apenas llegué dije me querí wear de que están todas estas cosas nuevas y yo así como, eh, lo necesito, dármelo ahora. Así que vamos a ver esa parte nueva del video, eso, bye bye. Hoy soy una mierda, ni siquiera les dije, pero eso que estaba atrás del fondo es como la entrada de mi universidad. Yo estudio en Hee University, aquí en Corea. Y eso, así que eso, nos vamos al próximo video ahora Caché que cuando llegué a Corea, si yo ya llegué a mi casa y toda la cuestión Y fui a comprarme una botella de agua porque me dio por tomar mucha agua Vi esto y dije, bueno se parece a Jungkook Y dije, no, la güey, así si no debe ser Y loco era, era, y yo así como, eh, hola, ¿me explicas? Y como que no me aguanté y lo abrí y tomé un poquito Pero, eh, no bueno, tengo ese permiso, tengo un poco. Sacan de todo, o sea, entonces este es como un nuevo café Que este es el Vanilla Latte, que es de la marca Cold Brew En realidad la marca... Mmm, pero son muy lindos las ilustraciones, les voy a dejar acá la de los otros, si es que la encuentro. Pero obviamente yo quería la de Jungkook porque es el... Jungkook. Ni siquiera me gusta el Nate. y yo tomo cappuccino. También cuando llegué al aeropuerto me fue a buscar mi amiga Nata y la Domi. Y la Domi se auspició con... ¡Tara! El nuevo set de galletas de DG21 Que sacó en colaboración con Paris Weón bueno, es muy linda la caja Y todo, así que Domi Si ves este video, muchas gracias Vamos a probarle la galleta a los monos de y 21 Oye, y se ve las galletas de todos los miembros mía? El meo tapa, el meo No, el meo solamente es para esto. Una galleta, oye, una galleta que real Es galleta, o sea, Chucky hecho Real, o sea, este es Chucky, por supuesto Mi fiel compañero de viaje y de vida, Chucky Tenemos a Van, tenemos a Koya Ay, ¡Oh, bonito tiene mamán, el mamán, el mamán, mamán, mamán. Y obviamente faltaba cheme. Ahora le vamos a comer la galleta a los monos de Bichi, iguana. así como va. ¿Mm? Vamos a comer a Chucky, a que finalmente es una galleta, hecha galleta. Entonces vamos a probarle la galleta a Chucky. O sea, a su le vamos a comer la galleta hoy. Mm. Mm. Mm. Miren, miren, no queda nada la galleta. ¡Qué pena, ¡Me da pena! Esto es ya la comida más triste que he comido. Está muy buena. que tienen sabor? En encantó la galleta de mantequilla que venden en Chile. Yo creo que en su país, los que no son de Chile, también las conocen. Galleta de mantequilla. Muy que tienen como azúcar de re, bien así como bien kuma Pero bueno, ¿sabes qué? Santa Rica. Vamos a tomar un poquito. Un poquito. Mmm. ves el desayuno? ¿Ves desayuno? Una más, una más Así que bien voy a comer a... voy a comer a Manc, Para que a mi amiga Momilles Le duela arte Era hace una vez Un caballito llamado Mank. Él era muy feliz Y conoció a su amigo Chipo Hola Chipo Hola Mank ¿Cómo estás? Muy bien ¿Quieres ser mi amigo? Oh Mank. Sí, quiero ser tu amigo ah. No hagan esto en casa Un poquito para mí. Mm. Mm. Man, ¿sabes? Es las galletas saben lo mismo, ¿eh? Pero son muy ricas. Bueno, desde acá, desde mi universidad, me despido. Recuerden activar la campanita para que le avise cuando suba video de la campanita le diga ahí. Eh, Oye, el chico subió video, velo, velo, velo, velo, velo, Acá abajo en los comentarios comente eh, si usted se compró la membresía, si no se la compró. Bueno, se la compra el próximo año, siempre hay. No olvides suscribirse, por supuesto. Denle un like al video también, así como en símbolo de aprecio. Así a mi persona, porque... Lo no que a clase. Nos vemos en un próximo video. Ya va a ser el concierto de BTS el próximo sábado. Y estoy así como... ¡ah! Así que necesito preparar eso mentalmente. Porque nada más que mentalmente. Solo y si me escuchan gritar probablemente... sea. Nos vemos pronto en los próximos videos.